Si acabas de comenzar tu tratamiento de ortodoncia es importante que tengas en cuenta unas técnicas de higiene que van a variar con respecto a cómo te estabas cepillando los dientes hasta ahora. Tenemos distintos tipos de ortodoncia que pueden ser brackets convencionales o pueden ser alineadores transparentes. Vamos a repasar las distintas técnicas de higiene para que tengáis claro, según vuestro caso ortodoncia, cómo debéis cepillar los dientes a partir de ahora. En el caso de que lleves brackets, vamos a cepillar los dientes como hemos estado cepillándolos hasta ahora, pero también vamos a cepillar los brackets como si fueran pequeños dientecitos. Tenemos que limpiar también el bracket por la parte de arriba, por la parte de delante, por la parte de abajo y también con los laterales del bracket con unos cepillos interdentales. Es importante que encontremos el cepillo interdental que vaya ajustado al tamaño que tenemos de espacio entre un bracket y otro para que no hagas daño a las encías a la hora de cepillar con estos cepillitos pequeños. El es un tipo de hilo dental que tiene un extremo más rígido que el hilo dental corriente. Este extremo lo vamos a introducir entre los dientes de un lado al otro, de tal forma que podremos limpiar entre los dientes, como utilizaríamos el hilo corriente. En caso de que lleves alineadores transparentes, la técnica de cepillado es muchísimo más sencilla. Tenemos los ataches situados encima del diente y lo único que tenemos que hacer es quitarnos los alineadores y lavar los dientes como lavamos de normal, con un cepillo de dientes que tenga unas cerdas medias o blandas para que no dañemos ni el esmalte ni el diente cuando estemos cepillándolo. Además, podemos utilizar hilo dental o cepillos interproximales para cepillar las encías como utilizamos de normal. Además, es útil utilizar irrigadores bucales o enjuagues bucales que pueden ayudar, además del cepillado, y potenciar lo que hemos limpiado con los cepillos de dientes. Vamos a explicaros ahora los cuidados que tenéis que tener a la hora de la alimentación. Cuando empezamos un tratamiento con brackets, es importante tener en cuenta que estos brackets se han cementado sobre los dientes. Entonces, la comida que vamos a comer a partir de ahora, hay que comerla con mucho cuidado. En especial, las comidas que sean duras o las comidas que sean pegajosas. Para que quede claro y no haya ningún problema, es mejor que la comida pegajosa, durante todo el tratamiento de ortodoncia, no abusemos de ella y directamente no la comamos, ya sean tofes, caramelos, chicles, etc. En el caso de los eh, brackets, cuando vayamos a comer algo duro, por ejemplo, un bocadillo, una manzana, una zanahoria, lo ideal sería partirlo en cachos y en vez de comerlos con los dientes de delante, comerlo con las muelas de atrás. Así evitamos que estos dientes o el bracket que está pegado sobre estos dientes se pueda despegar al comer alimentos duros. En cuanto a los alineadores transparentes, este tipo de cuidados no son tan eh, importantes ya que quitamos los alineadores siempre que vayamos a comer. Únicamente tener cuidado con alimentos pegajosos para que no se pueda pegar en el diente porque luego el cepillado siempre va a ser más complicado. Recomendamos a los pacientes cada seis meses que por favor acudan a una profilaxis o bien con la higienista o bien con el odontólogo para que pueda dar este pequeño empujón de limpieza extra y podamos mantener todo sano y limpio. Además, si durante el tratamiento surge alguna duda siempre estamos a vuestra disposición para poderosla resolver.